Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Estamos acá en directo, hablando bajito Para no despertar a la gente que duerme En el lugar donde nos estamos hospedando Bueno Vamos a esperar que venga la gente Este es un en vivo Nicolás Fredes Muñoz Sí si se escucha, dice, bueno, genial. Irma Elía Herrera se unió, buenas noches, ¿cómo está? Este es el directo para que hablemos acerca de la nueva tecnología de el siglo XXI. Nicolás Giordanov se unió, qué grande, el maestro de la alquimia. Saras, buenas, abuelito, ¿cómo estás, hermano? Todo el mundo, todo el mundo despierto. ¿Qué, qué está pasando? ¿Nadie duerme hoy? <ríe> Carlos Ariel Nicolás Ortiz se unió. Bienvenidos, bienvenida. Hola, Nicolai. ¿Cómo estás? Bueno, saludos carnal, dice Carlos Ariel, mexicano. 100% pura sangre. Bueno, ¿qué estamos viendo acá? Hoy vamos a hacer algunas pruebas con la cucharita. Hola, acá tenemos un vaso con agua de mar, también tenemos una buena meada que me eché en esta botella, está la meada de hoy a la mañana y una meada de recién, las mezclé las dos, para que veamos cómo se hace el Hormuz en vivo y en directo. Acá tenemos un poquito de carbonato, ya no queda mucho. Así que bueno, vamos a hacer las pruebas eh, Aquí son las 10, dice Nicolai. las 10 de qué? De la noche, supongo Jordi Domenech, ¿cómo estás hermano? Oriu Daniel, ¿cómo estás? Oliver Córdoba Bueno <coughs> La cosa es que se está armando una revolución Que ya no la puede parar nadie Creo que ya muchos están al tanto de esta revolución de la energía fría, de la mano del generador de Runcor, como les decía, mucha gente ya está haciendo el ovni. De mañana, dice Nicolai, mira, ¿probaste mi método de cristalización con bicarbonato? No, Nicolai, te lo debo eso, ¿sabes qué? Me tengo que mirar tus videos de nuevo porque... Eh, esto de andar de acá para allá y parando en casas de gente, bueno, no, no, no, no tengo mucho tiempo para mirar los videos, pero tus videos son los más interesantes que hay en YouTube. Así que bueno, eso. Santiago Chamorro, ¿cómo estás? Dice, hola Cristian, ya casi estoy en Reti, en Retiro, Buenos Aires. Orius Daniel Travis dice yo viví orines por más de cuatro años y me sentía como un tiro, mira hoy Daniela probó por primera vez beberse su orín y dijo que no le daba asco y que le cayó, pero re bien ahí Nicolás Jordanó puso un link para que todos puedan ir a mirar su canal donde él enseña a hacer coloides de plata, de cobre, de oro todos los métodos que hay para hacer Hormuz así que bueno también se puso orina en la cara Daniela y se le salieron las espinillas. <risa> Miren con qué cara se los dice. <risa> ¿Cómo están? ¿Todos bien? Bueno, acá estamos en el directo. Ahí tenemos la meada de hoy. Tenemos todo para hacer un Hormuz en vivo para todas las personas que todavía están deseando saber cómo es esto de la alquimia secreta, que ahora de repente ya es una moda. Los abuelos, ahora en vez de tomar pastillas de la iglesia, de la iglesia, de la farmacia, ahora todos están tomando hormuz. Y bueno, Nicolás dice: depende de lo hidratado que estás y de tu dieta, sabe la orina. Diferente, a mí me sabía agua de coco cuando comía solo fruta. Y sí, eso es verdad. Y dice que la urea está en las mejores cremas. Así que hasta lo peor que trae la orina es lo mejor. Leandro pregunta, a Cristian, ¿cuándo piensas ayudar a despertar a los grupos? ¿A qué grupos, Leandro? Yo en mi WhatsApp ya no me entran más grupos y toda la gente está bien despierta. Si me decís los grupos, vamos y, y los despertamos a cachetazos, a bofetadas. Bueno, José Rosas Alonso aparece, ¿cómo estás, hermano? Bueno, eh, la cosa que el Hormuz, a los de WhatsApp, dice Leandro, y en WhatsApp ahora... Digamos, hay una mezcla. Hay una mezcla de todo un poco. Eh, el tema es así. Eh, en los grupos de WhatsApp venimos hace meses ya tratando el tema de, de la nueva tecnología. Pero ahora hace poco eh, puse los links para que todo el mundo entre. Entonces se armó una mezcla de gente que está hace rato y que ya la tiene bastante clara y gente que entró hace poco y que y la cabeza se le está explotando. Así que bueno, ahora es toda una cuestión de tiempo, una cuestión también de, de compartir estos trabajos con, con toda la gente. Mucha gente también lo está haciendo en secreto porque, bueno, temen por su vida. Toda esta tecnología, como ya saben, viene a cambiar el antiguo método de la energía positiva por una nueva, que es la energía negativa, que tampoco es nueva. Digamos, es la energía que nos ocultaron en 1900. Así que bueno, es cuestión de tiempo, hermano, y todo se va a cambiar. Vamos a poder hacer cosas nuevas, como apagar volcanes, detener terremotos y tsunamis. Vamos a poder darle energía a personas a kilómetros, a la redonda, con una sola batería. Así que bueno, vamos a poder desmaterializar elementos, materializar otras cosas. Vamos a poder hacer viajes en el tiempo y teletransportarnos. La energía fría nos trae todas estas cosas. Así que bueno, primero lo primero. Vamos a empezar por lo más simple que es el Hormuz. El Hormuz es un fosfato que se arma en el agua salada. Acá tenemos agua salada. Y lo que vamos a hacer ahora es cambiarle el pH. Eh, bueno, gracias, dice Leandro, por tu respuesta. Un abrazo fuerte. Igualmente, Leandrito, un abrazo para vos. Eduard, nuestro amigo, dice, Amenofis. Hola, soy Eduard. <ríe> Haré viajes en el tiempo en un año, pero tengo la pregunta del tercer electrodo. Solamente ya viste mi nuevo video. Explico de baterías eternas. Muy bien, Eduard. Mira, con respecto al tercer electrodo, estaba pensando... Y el tercer electrodo, muy posiblemente, sea la Tierra. O sea que conjugamos tres fases radiantes a una que va a la Tierra. Esa que va a la Tierra sería la parte de la partícula magnética, que si la hacemos girar, según para dónde la hagamos girar, se viaja en el tiempo. Pero bueno, esto es algo que va a venir después. Primero hay que hacer el Runcorf, hay que aprender a ponerlo en resonancia y en sincronía, hay que aprender a romper el volumen buscando la capacitancia. Que, que, bueno, hay que experimentar. Y luego que experimentemos y logremos la energía fría, esa que podemos tocar con la mano y no nos hace nada, vamos a empezar con los fenómenos de levitación, antigravedad, viajes en el tiempo, desmaterialización y todo lo que vengo proponiendo en el canal. Eh, iba a decir algo y se me borró. <coughs> Braulio Top se unió al Club de los Noctámbulos Tecnológicos. Eh, bueno, ahora se me va a venir nuevamente. Ah, esto quería decir. Bueno, tengo el agrado de informarles que he inventado una pila eterna. Una pila que la construís y es eterna. Así que bueno, muy pronto estaré mostrando las instrucciones de esta pila. Y bueno, ¿y por qué es eterna? Porque justamente trabaja con entropía negativa, que es una manera de hacer que la energía no se expanda, sino que se concentre. Así que bueno, esas son las nuevas buenas pilas eternas que duran para siempre. Y cada uno puede ser la pila que quiera. Y bueno, habrán pilas mejores y pilas peores, pero todas van a durar para siempre. Bueno. Hablabas del Hormuz, dice Eduard, y volvemos al Hormuz. ¿Qué vamos a hacer en este vaso de agua de mar? Esta es agua que sacaron del mar, de una parte donde no había contaminación. Lo que vamos a hacer ahora es moverle el pH. Se lo vamos a mover a 10,5 con carbonato de sodio. Vamos a abrir el carbonato. Y lo que vamos a hacer es, una vez que, que yo le eche el carbonato, primero les voy a mostrar que no hay que revolver esta sustancia, hay que echar el carbonato y no revolverlo. Entonces se va a formar una nube de hormuz, se van a formar los cristales, pero también se va a formar una estructura, que nosotros si revolvemos, esa estructura se rompe, el hormuz cae y nos queda poquito hormuz. Si nosotros no tocamos esto, el hormuz va a quedar así, y va a ir bajando de a poquito, de a poquito... Hay que dejarlo como tres días hasta que baje lo más posible. Y una vez que bajó a los tres días, ahí le hacemos el recambio del agua para poder lavarlo. Jordi Domenech dice, ¿y vaciando una batería vieja y rellenarla de gas de CO2? Bueno, eso es algo que, que se está hablando, a mí me lo han contado también. Y puede llegar a funcionar por la diferencia de potencial que hay en el plomo y en el CO2. El plomo tiene una masa atómica muy grande, y el CO2 tiene una masa atómica muy pequeña. Por lo tanto, esa diferencia de potencial nos va a dar un voltaje, y muy probablemente un voltaje para siempre. Así que bueno, eh, eso es un invento de Antonio Romero, un ciudadano español que hace energía libre, y bueno, es un genio. Yo lo respeto mucho Antonio y lo quiero mucho. Braulio Top dice, saludos hermano desde la cuna de Cervantes, Alcalá de Henares, Madrid, España. ¡Qué grande, Braulio! Algún día vamos a ir a España pronto y vamos a poder estar visitándolos. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es cambiar el pH a esta agua y se va a volver energética. Al volverse energética, se van a acumular los frentes de onda con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono va a formar frentes que se van a chocar y cuando se choquen va a formar una estructura cristalina. Pero no solo eso, sino que va a nuclear el oro, iridio y rodio que hay en el agua en estado de alto spin, o sea, en estado monoatómico, y va a crear esos núcleos pequeñitos, eh, ¿cómo sería la palabra?, eh, no, Ay, se me fue la palabra. A ver, a ver, a ver. Háganme acordar la palabra, por favor. El tema es así. Cuando nosotros le cambiamos el pH al agua, el agua crea energía. Esa energía va barriendo el dióxido de carbono que hay en el agua de mar. Ese dióxido de carbono se empieza a compactar y a volverse nano sólido, quiere decir sólido, pero en estructuras nanométricas. Y los componentes en estado monoatómico, que es oro y vidrio y rodio que son componentes superconductores, al estar en estado de alta energía, se nuclean. Entonces, cuando se nuclean, vienen los frentes de onda de dióxido de carbono y los comprimen. Y ahí se forman partículas superconductoras, que cuando nosotros las ingerimos, nos hacen muy bien, nos curan de enfermedades, nos aclaran la cabeza, bueno, un montón de cosas. Así que ahora vamos con el experimento del de agua de mar. Luego de este vamos a ver qué pasa con la orina. Vamos a ver. Vamos a echarle una cucharadita espolvoreada, ¿eh? Observen bien. Yo voy a espolvorear una cucharadita de carbonato de sodio y vamos a ver cómo se forma la nube de Hormuz otra cucharadita, pero que no son ni cucharaditas, es prácticamente... Ahí está. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué pasó acá? A ver, vamos a tirar un zoom para ver qué está pasando. ¿Se logra ver algo? Vamos a tirar una luz para que alumbre mejor. A ver, a ver, a ver. Yo ya lo puedo ver. A ver si, si es que se ve, porque, bueno, esta cámara... A ver, a ver, a ver, Se llega a ver, no, no se ve una mierda. Tendrá que estar más lejos, no, esta luz no ayudó mucho. Vamos a probar con otra luz, ¿acá hay luz? A ver, acá tenemos un celular, vamos a poner la linterna, así podemos ver qué es lo que está pasando en este vaso. A ver, a ver, vamos a ver por acá arriba, vamos a ver por acá atrás. A ver si logramos ver las partículas en movimiento. A ver, a ver, a ver. Bueno, mucho movimiento no tienen estas partículas porque no lo he revuelto. Este es un secreto que me ha pasado Ana. A ver, a ver, a ver, por acá. Este es un secreto que me ha pasado Ana de Chile, que también vende Hormuz. Ella está en el grupo de... Felipe y Ana, son dos personas que venden Hormuz en Chile. Bueno, el tema es que si nosotros eh, lo dejamos así como está, sin revolverlo, el Hormuz va a comenzar a bajar despacito, muy despacito, y si lo dejamos dos o tres días, vamos a lograr una buena cantidad de Hormuz. Ahora, si yo lo revuelvo, no, las estructuras cristalinas se van a romper y va a bajar muy rápido, pero voy a tener menos Hormuz. Así que vamos a dejarlo por acá atrás, para que veamos dentro de un rato qué fue lo que pasó. Bien. Ahora yo les quiero mostrar algo que hicimos hoy. Este es un Hormuz que hicimos hoy. A ver, ¿dónde está este micrófono? Acá. Se me da vuelta el micrófono. Este es un Hormuz que hicimos hoy, y también lo hicimos con el método de no revolverlo y fíjense ya lleva más o menos unas cuatro o cinco horas que está bajando y fíjense que todavía tenemos una buena cantidad estos se llaman fosfatos digamos sería el nombre el nombre científico no en las farmacias forman fosfatos para poder hacer medicamentos Así que bueno, este es el mejor medicamento. Otra cosa que sucede acá es que estos fosfatos toman la forma de la flor de la vida. Por lo tanto, esto es la flor de la vida en 3D con materiales superconductores. Entonces nosotros al dejarlo bajar, la flor de la vida en 3D se va compactando cada vez más y al mantener la forma nosotros vamos a mantener mucha, mucha energía. Así que bueno, una vez que nosotros tengamos esto, vamos a vaciar el líquido transparente, vamos a volver a llenar de agua y vamos a dejar que vuelva a bajar. Vamos a volver a quitar el líquido transparente, vamos a volver a llenar de agua y vamos a repetir el proceso tres veces. Eso es para poder lavarlo del agua salada y del carbonato para que no tenga sabor a nada, que sea neutro. Este es el famoso maná de la antigüedad. También se llama, ¿qué es esto? También se llama el semen de Dios y tiene muchos nombres. Esto es el material que uno consume y se le ilumina la cabeza, como salen los cuadros antiguos, la cabeza iluminada de Jesús es por tomar este producto. Nosotros con este producto vamos a poder hacer milagros, volar, muchas cosas, digamos. El hormuz... Despierta los poderes en el ser humano. Ahora vamos a ver qué pasa con la orina. Vamos a llenar este vasito con mi orina. No me critiquen el color de la orina porque es el color de la orina de la mañana, recuerden. Siempre sale más fuerte. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Dónde quedó la cucharita? Perdí la cucharita de plástico cucharita de plástico, a ver, a ver, a ver, ¿a dónde quedó la cucharita de plástico? He perdido la cucharita, ah, estaba dentro del frasco, bueno. Vamos entonces con el hormuz de orina y vamos a ver qué sucede. Vamos a echarle también el carbonato de la misma manera y vamos a ver cómo al cambiar el pH se empieza a formar la nube de hormuz se formó una supernube de Hormuz. Vamos a hacer un zoom. A ver, Daniela, no, no me muevas tanto la mesa. Daniela escribiendo un poco más no, no tira todo. Ahí está, a ver si se puede ver con una linterna. Asistenta, una linterna, por favor, que queremos ver las partículas de Hormuz en la orina. Eh, yo le echaría un poquito más. A ver qué fue lo que pasó, vamos a ver por acá, ahí está por acá atrás. Bueno, se ven más mis, los pelos de mi brazo que otra cosa. Bueno, ahí se ven, ¿no? Ahí se ven como un poco las partículas. A ver, ahí está. Si yo muevo el vaso, ahí se ven las partículas, ¿cierto? Bien, entonces quiere decir que quedaron las partículas también ya hechas con una sola cucharadita. Muy bien, entonces ya podemos decir que con una cucharadita se armó la nube de hormuz. Pero vamos a echarle un poquitín más, simplemente para que logremos llevar el pH lo más alto posible listo, con eso ya está a mí me gustó ¿qué está pasando con el otro Hormuz? a ver vamos a ver a ver, a ver, a ver ¿está bajando? no, esto ve no baja, baja muy lento recién todavía están las partículas hasta arriba así que este es el mejor método para preparar Hormuz y que salga mucho mucho, mucho Así que bueno, vamos a dejar esto por acá por un rato y vamos a concentrarnos en otra cosa. A ver cómo es esto, esta manijita la movemos para allá, a ver, a ver, a ver, ahí está. Vamos subiendo con la manijita, subiendo con la manijita, ahí está. Bien, a ver un poquito más alto ahí está, bien, vamos a poner un poquito más la cámara por este lado, bueno, el Hormuz, el Hormuz no solo es un elemento que nos va a beneficiar para la salud, sino que también es, al ser un superconductor, nosotros lo podemos usar para hacer baterías, eh, el Hormuz junto con otros materiales, por ejemplo, podemos hacer coloides de plomo, como decía, eh, creo que Jordi Domenech, decía de, de meterle CO2 a una batería de plomo para generar una diferencia de potencial grande, que se le dice GAP, g -A -P. Un buen GAP es cuando dos materiales muy distintos entre sí y sus masas atómicas se juntan. Eh, bueno, también hay materiales que no tienen una masa de potencial muy diferente, por ejemplo el cobre y el zinc, y también generan electricidad. Bueno, hoy no van a salir los verutos de la fase. El tema es así, nosotros podemos hacer, por ejemplo, GANS de plomo y mezclarlo con el Hormuz, y vamos a hacer cosas maravillosas porque sale mucha energía. Lo que sí, yo recomiendo mucho tener cuidado con el GANS de plomo, porque el GANS de plomo también genera una radiación muy densa y por ahí no puede ser muy benigna para el cuerpo. Por lo tanto, cuando hagan GANS de plomo, yo recomiendo que el GANS lo tengan lejos, donde no, no los pueda afectar y simplemente lo toman, o sea, lo agarran para hacer pruebas. Una vez yo adentro de un frasco con Daniela se nos ocurrió mezclar Gans de plomo con Hormuz, lo revestimos el frasco con la mezcla de los dos y el frasco comenzó a emitir un arcoiris como de medio metro y nosotros estábamos alucinados, un arcoiris gigante. Y de repente lo que empezó a pasar es que el arcoiris se hizo tan fuerte que hizo desaparecer una silla que estaba cerca de la silla donde estaba el frasco. O sea, empezó a hacerse invisible todo alrededor de este frasco. Eso a mí me llamó mucho la atención y con eso dije, wow, acá en estos materiales pasan cosas muy extrañas. <coughs> bueno, el video en sí era para presentar, más que nada, eh, nuestra nueva ubicación, que va a ser en Guanajuato León. Así que queríamos decirle a todos que vamos a estar tres meses en Guanajuato León, construyendo el OVNI, y el generador de runcor. Por lo tanto, se abre el proyecto para que todos puedan colaborar. Eh, ¿De qué manera van a poder colaborar? Bueno, hoy justo nos ha llegado esta tarjeta, es lo único que tenemos, para todos los que quieran colaborar con nosotros sin tener que hacer un, una transacción eh, por Western Union. Esta tarjeta es Broxel, trabaja con Mastercard, y nosotros de esta manera vamos a poder armar los dispositivos de manera grande con materiales que estén nuevos y poder ir documentando el proceso como es de costumbre en el canal de AmenOffice y por el Facebook. Así que bueno, eh, para los que no vieron bien el número, les voy a dar el número. Acá Daniela me lo anotó en un papel, pero ya no lo veo, así que lo voy a dictar de acá. El número de tarjeta es 5346... 2951-7939-2889. ¿Mm? Bien, ese es el número de la tarjeta. Eh, bueno, otra cosa a decirles que nosotros hace un tiempo estábamos en un lugar de México donde, bueno, habíamos confiado en unas personas y no nos fue bien por, por un lado la fase y por el otro lado el problema que conlleva toda esta tecnología con, con el ego. Así que tuvimos un mal momento con las personas, pero estas personas eh, nos habían dado su número de cuenta para que nosotros pidamos donaciones para poder hacer el laboratorio. Eh, este número de cuenta, o este nombre, es casiturno.com. Bueno, yo les quería decir que eso ya no funciona más, porque estaba viendo por el YouTube que esta persona todavía presenta ese número de cuenta para que le sigan donando, pero nosotros ya no estamos más en Santa Rosalía. Así que nosotros ahora estamos en Guadalajara, y mañana ya vamos a estar viajando a Guanajuato León. Ahí ya tenemos un laboratorio, ahí vamos a estar tres meses haciendo estas cosas, y cuando se cumpla el ciclo de la visa, por supuesto, vamos seguramente a viajar o a Estados Unidos o a España. Así que bueno, eh, vamos a seguir haciendo que todo esto llegue más lejos. Eh, bueno, los grupos de WhatsApp colapsaron, absolutamente todos. A mí hoy se me rompió el celular, así que me quedé sin celular, eso también les aviso a los grupos de WhatsApp, que, que ya no me escriban más al número viejo, que ahora me tengo que conseguir otro celular. Y bueno, y qué hemos hecho los grupos nuevos para cada país. Hemos hecho OVNI, Amenofis, Uruguay. OVNIA, Benofis, Brasil, OVNIA, Benofis, Estados Unidos, bueno, cada país le hemos puesto un grupo, ¿para qué? Para que las personas de cada país puedan conocerse y si están cerca, proyectar juntos esta nueva tecnología. Así que bueno, pronto voy a estar dando por acá por el Facebook todos los grupos para que cada quien entre y bueno, esté y haga las cosas que tenga que hacer. Así que bueno, esas son las buenas nuevas. Eh, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, bueno, eh, el chat, este, cómo está. a Ver, vos lo ves. Ahí tenés el chat. Yo es como que se, se me traba el chat y ya no veo nada más. Viste, vos tenés unas cosas que yo acá no las veo. A mí se me, mirá dónde se me trabó, el, mira, se me trabó el chat en Braulio Top que me dijo, saludos hermano desde la cuna de Cervantes. Y ahí ya no supe más nada. Ven a España, loco, me dice Nicolás Jordanov. Me encantaría, hermano, ir a darte un abrazo. Bueno, eh, para el Mini Runcor, ¿cuántas vueltas? Bueno, con respecto al Mini Runcor, ¿cuál Runcor? Eh, bueno, como ya he sabido, eh, podemos hacer el Runcor con solamente la bobina primaria. No hace falta hacerle un secundario. Si le hacemos un secundario, vamos a tener un fenómeno más más potente, pero más eléctrico también, y la electricidad no la queremos. ¿Qué es lo que estamos buscando al hacer un RUNCORF? Al hacer un RUNCORF, nosotros estamos buscando un fenómeno que se llama el efecto contra-electromotriz. Lo vengo explicando en los videos. El efecto contra-electromotriz es el efecto que cuando nosotros le damos electricidad a una bobina, la bobina infla un campo electromagnético y cuando desconectamos el negativo la bobina se desinfla. Cuando se desinfla, ese campo, ese volumen, se rompe y al ir en inversa se convierte en electricidad negativa iónica. O sea, es una electricidad muy chiquitita, mucho más chiquitito que los electrones. Y eso es lo que estamos buscando. Por lo tanto, si nosotros hacemos un generador de ronco con solamente la bobina primaria, cada vez que se magnetiza el núcleo y el martillo se desconecte de la bobina, vamos a estar generando que el campo electromagnético se desinfle y ahí donde nosotros le ponemos entre el martillo y el polo negativo, le ponemos un capacitor de alto voltaje para que absorba esta energía y no produzca una chispa muy grande en ese contacto, vamos a estar sacando la energía iónica contra electromotriz. Esa energía iónica ya la podemos usar para todos nuestros proyectos. Por eso les digo no es necesario hacer los secundarios. Obviamente los generadores runcor se usaban con secundarios, pero en las primeras pruebas vamos a probar con los primarios nomás, porque lo que queremos es la fuerza contra electromotriz y nada más que eso. Eh, bueno, con respecto al calibre de la bobina primaria, cuando nosotros le pongamos una bobina más gruesa, más corriente vamos a obtener, o sea, una bobina de un milímetro va a generar un campo electromagnético, una bobina de 2 milímetros va a generar un doble campo electromagnético y una de 3 milímetros un super campo electromagnético que luego, cuando nosotros desconectamos, se convierte en fuerza contraelectromotriz de carácter negativo iónico. Otra de las cosas, eh, si nosotros hacemos el RUNCORF sin el bobinado secundario Tampoco es necesario que haya un martillo que golpee el núcleo, porque ya no hay bobinas secundarias a las que le tengamos que pasar esta energía. Simplemente con un contacto donde conmutemos esta energía, nosotros desde ahí, desde ese contacto de conmutación, vamos a poder estar extrayendo la energía contraelectromotriz Recuerden que los contactos tienen que ser de platino, no los pueden hacer contactos de fierro o contactos de cobre, o contactos de algún metal, porque se sueldan y ya no funciona. tiene que ser contactos de platino. Los platinos los podemos sacar de distribuidores viejos de coches, de autos, de carros. En los coches viejos tienen el distribuidor y lleva el platino. Así que bueno, de ahí podemos ir a un desguasadero de autos y pedir platinos. De esta manera nosotros vamos a encontrar estas piezas tan necesarias para hacer este tipo de conmutación eléctrica en una bobina. Bueno, con respecto al núcleo, también les voy a decir que el runcor original está hecho con varillas de hierro, pero las varillas de hierro tienen una magnetización rápida y una desmagnetización lenta, por lo tanto hemos encontrado que funciona mejor con unas varillas de soldar que llevan rutilio y tantalio. Estas varillas de soldar tienen una magnetización rápida y una desmagnetización igual de rápida. Por lo tanto, vamos a encontrar el reloj, el clock, para poder poner nuestro dispositivo en 8 Hz y sincronizarnos con los pulsos de la Tierra. Bueno. Ah, ahí se activó el chat. A menos, mejor construye la máquina del tiempo, que es más fácil. Así te lleva una revista a la lotería y te... Pero yo no necesito hacerme millonario. Yo necesito salvar a mis hermanos del planeta, o sea, imagínate que me haga millonario y explota otro volcán y los mata a todos como pasó ahora, eh, ¿de qué me sirvieron los millones? Si mi corazón va a estar triste, o sea, nosotros necesitamos ahora unirnos como dioses y lograr que todo esto eh, sea una realidad, ya es así, o sea, vale más la tecnología y el esfuerzo de cada uno de nosotros que todos los millones que podamos ganar. Es más, la idea del dinero es una idea capitalista, capitalista, cerdo, sionista, judía, que lo único que no hace es ponernos un velo en la cara y no ver a nuestro hermano que está padeciendo. Nosotros, viste, al ir atrás del dinero no estamos viendo a nuestro hermano que padece. Por lo tanto, es más importante que hagamos videos, que hablemos de esto, que desparramemos la información y la tecnología para que le pueda llegar a la mayor cantidad de de personas en el mundo y cuando a mí me descubran y me maten, mi misión habrá sido efectuada con éxito. O sea, eh, todos sabemos que de alguna manera a mí me van a encontrar y me van a matar y me van a hacer desaparecer. Pero ¿qué pasa? Cuando a mí me toquen un pelo, esto se va a hacer más viral todavía. Entonces estamos en un momento donde hay que aprovechar el momento donde ellos dicen, no, no le hagamos nada menos a Men porque si le hacemos algo se va a hacer más famoso todavía. Entonces aprovechemos este momento donde yo puedo estar dando la cara, podemos estar hablando. No me va a pasar nada porque mi plan fue perfecto, que es hacerme famoso, que todo el mundo sepa lo que estoy hablando, que todo el mundo sepa de qué se trata la energía fría. Y ahora que ya no me pueden tocar un pelo porque se hace más famosa esta tecnología, aprovechemos y hagamos las cosas entre todos. Bueno, ah, otra cosa. Les quería mostrar el zapper, este es el zapper que estamos haciendo para poder continuar este viaje teniendo eh, una solvencia económica. Eh, bueno, trae una perillita, en realidad, bueno, este es mi zapper, porque este es el primero que hice. Y le puse dos lucecitas, pero en realidad me equivoqué, era una sola lucecita. Tiene este botón, tiene el potenciómetro para dar la potencia a la corriente, las dos lucecitas, y luego tiene dos caimanes que lleva dos alambrecitos que tienen esta forma. ¿Forma de qué? Forma de pito. Parece un pito. El electrodo del zapper parece un pito. Pero bueno, es, este electrodo es por este mo mismo motivo que les voy a mostrar ahora. Vamos a hacer un acercamiento. A ver, ¿ahí se ve? Bien. Eh, como no conseguí electrodos de hospital... Construí estos electrodos que parecen un pito. Estos electrodos se ponen acá. Se pone uno acá, se ve, y el otro acá. También se puede poner en los tobillos de las piernas, a donde uno quiera. Entonces ponemos acá, nosotros en esta rayita que tiene acá, le vamos a introducir una servilleta y la vamos a enrollar. Luego vamos a mojar en agua con sal nos vamos a apoyar esto en la muñeca, uno acá y luego que tengan los dos, la servilleta con sal, nos vamos a pasar una cinta. De esta manera la corriente va a ir directa a la sangre. Y digo directa porque con el método de, de los electrodos de hospital, la corriente no va directa. La corriente, digamos, tiene una resistencia, el electrodo de hospital. Así que bueno. Este es el Zapper que estoy vendiendo por 100 dólares para todo aquel que quiera colaborar o directamente curarse de alguna enfermedad. Ahí lo prendemos. Escuchen el ruidito. Ah, no, acá. El ruido tiene que salir por acá. ¿Escuchan eso? Bien. Ese es el ruido encendido. Y con este botón prueban el estado de la batería. Los nuevos Zappers tienen la lucecita acá en el medio y es una sola. ¿Mm? Y ahí le van dando la potencia, más o menos a esta altura ya está tirando mucha corriente, y más potencia ya electrocuta todo. Así que bueno, este es el Zapper de Bob Beck, que vamos a estar vendiendo. Eh, bueno, a las personas que se han comunicado con nosotros a través del de correo, el de gmail.com también decirles que a partir de hoy, ya si nos van a hacer un depósito, porque bueno, nos han escrito para, para comprarnos, pero algunos eh, se tardan algunos días, bueno, nosotros veníamos dando la dirección de Guadalajara, bueno, que ahora sepan que nos vamos a Guanajuato, así que tienen que cambiarle la dirección para que nosotros eh, podamos cobrar el valor del zapper en Guanajuato, León y no en Guadalajara, más que nada por eso. Eh, bueno, ¿qué dice Nicolai? Eh, ¿Puedes usar orina muy fermentada para subir el pH también? sí. Eso me lo habías dicho hace un tiempo, pero no estaba seguro si me lo habías dicho vos o quién, y cómo, cuándo, dónde. Yo pierdo la memoria y bueno, ahora Nicolás Jordanov, el alquimista del canal Alchemiset en YouTube, nos confirma que podemos usar la orina fermentada y funciona también. Igual, bueno, eh, la orina fermentada es porque la dejaste en la botellita y se fermentó. Pero también podés meterlo en la botellita y meterlo en la heladera y no se va a fermentar. Pero como quieras, así esté muy fermentada la orina, funciona también para hacer hormuz. Una vez que lo lavamos, se le va el olor y queda un hormuz neutro listo para poder consumir y se te llena el cuerpo de plasma. Bueno, con respecto al plasma del hormuz, también decirles que el mejor hormuz es el de orina. Eh, los testimonios que estamos escuchando con respecto al hormuz, con los de orina, son los mejores testimonios. Así que recuerden eso, el mejor hormuz es el hecho por uno mismo de nuestro mismo cuerpo. Bueno, eh, así que bueno, vamos a poner esto un poquito más abajo. ¿Cómo va esto ahí? bien Ahí vamos bajando un poquito. Eh, eh, ¿Cómo va el hormuz? A ver... Ahora al final lo mostramos porque todavía bajó poquitito. Bueno, ¿qué más? Eh, ah, con respecto a las vueltas para el generador de Runcorv. El núcleo es de 30 centímetros. El calibre, si es de un milímetro, van a ser 100 vueltas, 30 centímetros. Vamos a volver a bobinar por arriba 100 vueltas. Y vamos a volver a bobinar por arriba otras 100 vueltas. En total vamos a tener 300 vueltas. Pero si lo hacemos con 2 milímetros, el núcleo en vez de 30 centímetros tiene que ser de 60 centímetros. Para poder hacer 100 vueltas vamos a hacer 60 centímetros. Y bueno, yo les recomiendo a los que quieren ver un, un fenómeno potente que traten de conseguir alambre de 3 milímetros. 2 milímetros y medio, 3. Si consiguen de 3, sería genial. Y he leído que las chispas más grandes salen con 4 milímetros. O sea, que cuanto más gordo sea el alambre de cobre esmaltado, más energía contraelectromotriz vamos a obtener. Esta energía contraelectromotriz es energía fría, energía blanca. Así que bueno, ah, esto, con respecto a hacer el runcor con el bobinado primario, bueno, ahí ya vamos a tener que cambiar la configuración para poder romper el volumen, para poder romper la simetría del volumen con los dos capacitores que nosotros le ponemos a la salida del RUNCORF convencional que tiene los, los bobinados secundarios. Así que bueno, todavía no lo hice, pero tengo que armarlo, un diseño que podamos utilizarlo de la misma manera que lo utilizamos para el RUNCORF común. Pero bueno, esto, el RUNCORF ya es moda, ya explotó, la conciencia de las personas explotó, todo el mundo se está despertando. Ahora cuando hablamos de ovni ya, no, ya nadie dice loco de nada, simplemente es algo que llegamos a comprender. Acá en el muro acabo de postear un auto que vuela, un auto que levita. Es como una rueda blanca donde lo prenden, está en China este auto, y se levanta del piso como medio metro. Bueno, hace poco yo estuve hablando con el creador de este auto. Y le digo, bueno, ¿qué usaste? Y me dice, usé dos giroscopios y usé un transformador de 12.000 voltios, con un inversor, obviamente. Y bueno, corriente positiva, de alto voltaje. Y consiguió la levitación. Y si ustedes se, se fijan en el video, este, este cochecito cuando pasa por abajo de una lata, la lata la escupe para afuera, porque es corriente positiva. Si fuera corriente negativa, la abduce hacia adentro, como es normal en un OVNI. Y bueno, entonces, si este auto se levanta a medio metro por dos giroscopios y un transformador de 12.000 voltios de corriente positiva, imagínense una carcasa con forma de lenteja que tenga cuatro giroscopios y un carrete de Runcor que emite como 15.000, 20.000 voltios. Bueno, ya con eso vamos a hacer proezas. Y es muy posible que nosotros hagamos levitar muy alto un OVNI sin usar el reactor viril de Scapeller, la esfera Scapeller. O sea, simplemente con electrificar la carcasa con la salida del Runcorf y los cuatro giroscopios, nosotros ya vamos a tener un vehículo que vaya y venga de acá para allá. Y muy posiblemente también lo podamos manejar con la mente, porque la carcasa, al estar electrificada, va a abrir el biplano magnético del muro de Bloch. Así que todo cierra en que el vehículo que nosotros antes veíamos como un fenómeno misterioso, ya dentro de muy poquito, sea nuestro vehículo. Así que bueno, eh, ni bien nos acomodemos ahí en Guanajuato, ya empiezo con las filmaciones más serias, no directos, también voy a hacer directos, pero voy a empezar a hacer las ediciones correspondientes para poder mostrar esta tecnología y que el video, bueno, se pueda traducir a otros idiomas, que lo puedan conocer los hindúes, los filipinos, los árabes, los franceses, africanos, italianos. Porque hasta ahora esta tecnología la tenemos los latinos y los sudamericanos. Bueno. ¿Cómo clonarnos? Pregunta alguien. Bien. ¿Quién preguntó eso? ¿Está ahí? Edward. Edward siempre con las ideas más raras. Bueno, el tema de la clonación es bastante fácil. Nosotros ahora como estamos descubriendo la resonancia... Estamos descubriendo la resonancia, por ejemplo, en una caja de radiónica. En una caja de radiónica hay dos placas con tres potenciómetros, donde cuando nosotros movemos un potenciómetro, esa resistencia variable le da un valor a una bobina que está en una piedra de cuarzo y empiezan a resonar. Y las placas comienzan a resonar. Cuando nosotros hablamos de resonancia, y esto quiero que presten atención, nosotros tenemos dos placas. Y cuando comienzan a resonar, hacen esto, pim, pam, pim, pam. Esto se llama resonancia, o sea, no están las dos juntas al mismo tiempo, sino que una y otra, una y otra, y es por eso que podemos, por ejemplo, si ponemos flores de bach en, un, en una de las placas y ponemos agua en otra, se clonan las sustancias. Bueno, lo mismo pasaría si nosotros, en vez de hacer una caja de radiónica, hacemos un dispositivo más grande, donde las placas sean camillas de metal, camas, donde una persona se acuesta arriba de una cama y la otra cama queda libre. Cuando las dos camas entren en resonancia, la persona se va a clonar en la otra cama. Es tan simple como eso. Entonces, a través de esta tecnología de energía fría, nosotros vamos a poder tener un accidente o una enfermedad grave y nos vamos a poder clonar y la clonación, ya no va a tener ni la enfermedad, ni las cicatrices, ni ninguna cosa que nuestro cuerpo tenía eh, destruido, o sea, vamos a estar nuevitos, así que lo que viene va mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender en este momento, así que Eduard, baja un cambio, para un poquito, pero bueno, muy buena tu pregunta. Eh, Amenofis, para la mini Runcor, ¿cuántas vueltas? Bueno, eso ya lo dije, son 300 vueltas en el núcleo de 30 centímetros. Amenofis, ¿mejoraste la máquina? Bueno, eso ya lo leí, mi, mi, mi, mi chat está trabado. Amenofis, si viste mi video, Eduard Mukuts, dice Nicolás Giordano. Así es como se llamaba el antiguo. El antiguo Hormuz. Andan unos mosquitos por ahí. Bien, ¿qué más? Al menos si viste mi video de... <risas> La ionización en el Hormuz. Bueno, Hernández Román Jesús, si vos hiciste Hormuz alguna vez en un pequeño frasco, a mí me pasó y a mucha gente le pasó, que se arma el toroide, se arma el toroide de Hormuz, o sea... Aparece la nube, luego baja un poquito y se alarma el boquete ahí en el centro, un agujero. Pero perfecto. Y el agujero tiene esta forma, la bésica de Pisces. Así que, bueno, la energía, la energía subatómica es la que entra en juego con el Hormuz. No es energía eléctrica, es subatómica, o sea, iónica negativa. Por ejemplo, eh, nosotros tenemos una bobina de Tesla. Nosotros, en la bobina de Tesla, mucho... Si pones un video te vas a dar cuenta que la gente viene con una lamparita y la lamparita se prende en el aire. Pero si la energía de Tesla podía propagarse en el aire kilómetros y kilómetros, ¿cómo es con una bobina de Tesla? Llega nomás hasta medio metro de la bobina. Y ahora les voy a responder esa pregunta que no la sabe nadie. Resulta que el campo electromagnético de una bobina de Tesla es positivo porque estamos usando corrientes de alta frecuencia y altos voltajes de carácter positivo o sea, estamos usando transformadores de alto voltaje. Si usáramos un RUNCOR y conectáramos la bobina de Tesla, pero se le prenden las luces al vecino y al otro vecino y empezamos a llegar muy lejos con nuestra bobina Tesla. Pero al usarlo con energía positiva, la energía positiva se propaga muy lentamente por el aire y llega hasta acá. Esa corriente positiva no prende la lámpara, sino que la corriente contra que es la que vuelve, prende la lámpara. Entonces, sale positivo, entra negativo. Entonces nosotros metemos una lamparita y eso que entra, que es negativo, prende la lamparita. Así que bueno, esa es la razón por la que con una bobina de Tesla no podemos llegar mucho más allá. ¿Cuánto tiempo se usa el Zapper? Bueno, con respecto al Zapper, el tema es bastante sencillo. El Zapper se usa un mes y medio y a partir de ahí te queda la sangre inmortal. Esto es lo que dice el propio inventor, el doctor Bob Peck. Eh, cuando nosotros adquirimos un zapper, al principio, nos vamos a sapear la sangre 7 minutos en una potencia baja. Al otro día, 7 minutos, le vamos a subir un poquito. Y al otro día, 7 minutos, y le vamos a subir un poquito más. Los tres primeros días tiene que ir eh, creciendo la potencia muy de a poco. A partir de los tres días, ya podemos empezar con 20 minutos y una potencia un poquito más fuerte. Al otro día, 30 minutos y un poquito más fuerte. Al otro día, 40 minutos y ya luego le podemos dar una hora y luego le podemos dar dos horas. El doctor Bob Beck dice que hasta dos horas podemos sapearnos tranquilamente sin ningún tipo de efecto colateral. ¿Por qué empezar despacito? Yo el otro día agarré el zapper, dije, uy, me hice el zapper, estaba re contento porque hacía rato que, que no tenía zapper, y este, o sea, uno, justamente, yo no tenía un zapper. <risa> Los dejé todo en Neuquén. Bueno, la cosa es que hice el zapper y dije, uy, qué bueno, fui a la pieza, me acosté y me sapié. y le puse corriente fuerte. Y bueno, y entre que estaba ahí, no sé qué, estuve como una hora sapiándome, una hora y media. La cosa que a la noche me dio un dolor de cabeza que no lo podías creer. Y al otro día me dio fiebre. ¿Qué pasó? Me saqué tanto y tan fuerte que maté tantos bichos en mi cuerpo que me dio la constipación. Un montón de cadáveres, de bichos, de virus, de bacterias, gérmenes y toda clase en mi cuerpo estaban muertos. Entonces mi cuerpo, para eliminarlo, entró en un estado febril y mi cerebro, al tener esa constipación de bichos, me dio dolor de cabeza. Entonces, para empezar, hay que empezar de a poquito. Simplemente eso. Otra de las cosas, bueno, si empezás con el sapper, también te conviene tomar agua ozonizada. El agua ozonizada lo que hace es llevar átomos de oxígeno a tu sangre y los átomos de oxígeno van oxidando los cadáveres de estos bichos y los reducen a polvo. Luego nosotros los exudamos a través de la transpiración. Para llegar a donde no llega el sapper, ya que el sapper va por la corriente sanguínea, vamos a usar un, man, un pulsador magnético, que es otro aparatito que va conectado a un flash de fotos o una luz electroboscópica. ¿Cómo es esto? El pulsador magnético es una bobina de alambre de cobre de calibre 1,4, 130 vueltas, en forma de pastilla. ¿Viste? Es una pastilla que 4 centímetros de alto serán 10 centímetros de diámetro o 8 y tiene un núcleo hueco. Estos dos extremos de la bobina los vamos a conectar en serie con la lamparita de un flash. O sea, desconectamos un hilito de la lamparita y conectamos ahí nuestra bobina. Uno a la patita, al extremo de la lamparita y el cable que quedó a la bobina. Entonces, cada vez que disparemos un flash, la bobina va a emitir un pulso electromagnético positivo, pero luego cuando vuelve, eh, vuelve eléctrico y negativo, el contraelectromotriz. Bueno, ese es el que nos mata a los bichos dentro del ojo, dentro del cerebro, dentro de los riñones, en el hígado, que es donde se alejan los bichos y el zapper común y corriente no llega. Eh, bueno, ¿qué otra cosa? Eh, eh, bueno, pero los nanobots no son una enfermedad. Hay alguien que pregunta si el zapper sana los nanobots, pero ahora vamos a hablar de eso. Como tercero, como tercero, vamos a consumir plata coloidal para poder matar a todos los bichitos que tenemos en el intestino, que también es donde no llega el zapper. Entonces, para la sangre está el zapper de Bob, para los órganos está el pulsador magnético y para el intestino está la plata coloidal. Para limpiarnos de esos cadáveres está el agua ozonizada. Esos son los cuatro pasos para el protocolo de Bob Beck. Con respecto a los nanobots, esto es algo que todavía está como entre que sí es verdad y entre que no es verdad. Nadie los vio, ¿viste? O sea, realmente, lo que sí les puedo decir es que estamos ante una amenaza alienígena. Y los alienígenas manejan la tecnología, pero ¿qué podemos hacer contra los nanobots? Construir un generador de runcor y apretar el botón de encendido. Cuando la energía fría abra su campo, los nanobots van a desaparecer. Por eso es muy importante que todos tengamos un generador de RUNCOV. Eh, la energía fría crea campos eléctricos que a nosotros son de beneficio para el cuerpo, pero para las máquinas no. Es más, si vos armás la torre Tesla y transmitís energía fría, las computadoras y los celulares se van a apagar y se van a descomponer porque toda la inducción electromagnética de corrientes frías van a crear un caos en la tecnología. Por lo tanto, es muy bueno construir el generador de Runcorf y armar un circuito cerrado de energía. Ahora, si querés sapearte eh, la sangre con energía fría, armás la antena de Lapkowski y te pones entre medio. Si tenés nanobots, no va a quedar ni uno. Se van a, a, a explotar. Son maquinitas que la, la electricidad los rompe. Bueno, ¿qué otra cosa? Ah, eso. Bueno, una vez que con el Zapper cumpliste el ciclo de un mes y medio, o sea, entre cuatro y seis semanas, lo dejas de usar, obviamente, y ya podés estar cinco años sin usarlo. A los cinco años, dice Bob Beck, que ya respiraste tantas cosas que volvieron a proliferar todos los virus y todas las cosas de nuevo en tu cuerpo, y hay que volver a sapearse. Entonces vos adquirís el Zapper de Bob Beck, un mes y medio te haces el, la sesión, y luego de un mes y medio se lo pasas a otra persona para que lo haga él. Y así el Zapper de Bob puede pasar de mano en mano y curar a muchas personas. Eh, bueno, eh, iba a decir algo, pero me olvidé. Bueno, eh, yo tengo el chat totalmente clavado, no baja, no tiene barra. Siempre me pasa lo mismo. <risa> y no puedo... Eh, Ah, bueno, si querés adquirir un Zapper de Bob, escribinos a el elsapperdebob@gmail.com. Lo vamos a escribir acá. El Sapper con doble P de Bob @gmail.com. Bueno, el tema es que en 1930 los extraterrestres le dieron la tecnología del transistor a un grupo de científicos, de seis científicos, entre los cuales se encontraba Richard Feynman. Estos eran los laboratorios Bells, de Silicon Valley. Ahí a ellos les cayó la tecnología del transistor. Con esto, reemplazaron al generador de Runkorf, que lo usaban las radios para transmitir radio. Entonces, a través del transistor, empezaron a conmutar la electricidad de un transformador, por ejemplo y pudieron empezar a transmitir radio de, eh, en, con energía de carácter positivo. Es así que a través del transistor nos suprimieron la tecnología fría del RUNCORF. Esto se vio como un avance de la tecnología, pero en realidad fue un retroceso, porque la energía positiva que hoy por hoy usamos cationiza el aire, y cuando nosotros respiramos cationes nos enfermamos. En cambio, el generador de RUNCORF, Transmite energía eléctrica negativa que anioniza el aire y cuando respiramos aniones, nos curamos. Así que esta es la conspiración de por qué tenemos que armar un generador de runcorp todos. ¿Cómo conseguir el plano de la bobina? Bien, el plano de la bobina de Tesla está en todos lados, es bastante fácil de conseguir. Pero siempre vas a ver que se usa con corriente positiva. El tema es a la bobina de Tesla clásica le ponemos electricidad negativa y vamos a obtener otros fenómenos que, bueno, hasta ahora no los conoce nadie, salvo el que tenga un generador de Runcor y una bobina de Tesla. Los dinosaurios. Preguntan si puedo hablar de los dinosaurios. Bueno, con respecto a los dinosaurios, yo hace poco estuve en casa de un científico de NASA. Este científico de NASA es un genio que tiene un montón de inventos, tiene como 150 inventos, entre los cuales se encuentran unos que la NASA está usando, por ejemplo, eh, placas solares, pero con nanotecnología. Él a la vez presentó un proyecto para analizar varios de sus inventos en la alta atmósfera y se lo aprobaron. Entonces, esta persona se subió a un cohete junto con otros astronautas y fueron arriba a probar estos inventos, a ver cómo funcionaban en la alta atmósfera. Esta persona me cuenta que cuando subió arriba, lo primero que pasó, que ya se le habían, le habían dicho que iba a pasar, pero bueno, lo comprobó en carne propia, es que los cohetes cuando llegan a la superficie del domo se encuentran con una barrera que impide que puedan salir al espacio exterior. Él comenta que esta barrera es como de un gel, un gel de energía que no permite, o sea, el cohete se incrusta en este gel y baja la velocidad y queda ahí hasta que la potencia merma y luego el cohete comienza a caer de nuevo. Bueno, no solo vio eso, también vio que los meteoritos que entran a la Tierra se clavan en este gel y quedan ahí, o sea que los meteoritos que caen a la Tierra son meteoritos que poco a poco van saliendo del gel y de repente caen a la Tierra. Otra de las cosas que vio es que la Tierra no era redonda. Él vio que la Tierra era como una papa y que tenía una forma convexa, o sea, como una lenteja, como un ovni. Entonces, para todos los terraplanistas, la Tierra no es plana, es convexa. Y esto me lo dijo un astronauta. Mucha gente me dice, pero ¿cómo es el tema de que de un lado del planeta sea de día y del otro sea de noche? Y si vos te pones a ver una forma convexa, no permite que la luz que está de este lado pase al otro, porque justamente es convexa, es como una montañita. La luz llega hasta acá y no puede pasar para el otro lado. Entonces el Sol va girando alrededor de la Tierra convexa y va iluminando la mitad por un lado y la otra mitad es de noche. Así que bueno, él también me contó que el Polo Sur es una montaña, el polo norte está en el medio y el polo sur es todo un radio que tiene montañas de hielo de como de 100 metros de altura y que del otro lado hay unos agujeros, sigue el hielo mucho más, o sea la tierra es mucho más grande después del polo sur y dicen que hay animales prehistóricos, pulpos gigantes y todos los bichos de la mitología antigua, bueno, están del otro lado de esta gran montaña. Eh, otra cosa que me dijo que todas las naciones están apostadas en esta gran montaña y que no pueden pasar para el otro lado porque de estos agujeros que hay en el hielo salen naves que los derriban, derriban todo aparato que quiera salir para el otro lado. Entonces, bueno, por un lado la NASA no puede salir al espacio, por el otro lado todas las naciones no pueden salir de lo que es la montaña del sur porque los derriban y este astronauta me dijo que desde arriba él vio como un ovni salía de un agujero cruzaba todo el planeta y se metía en otro agujero del otro lado. Así que bueno, otra cosa que me contó es que Estados Unidos quiso abrir agujeros en este gel y tiró bombas atómicas y logró abrir agujeros, pero a través de estos agujeros ahora se cuela la radiación cósmica y la radiación del Sol y pasa directamente y es por eso que se están incendiando bosques de la nada. Es muy probable que también por esto se estén encendiendo los volcanes de la nada. De la un amigo de la Fuerza Aérea que maneja helicópteros me contó que habían visto peces voladores. Peces voladores, bueno, uh -huh. sí, hay un pez que vuela, así que eso es bastante coherente, hay un pez que se llama el pez volador y vuela. Pero con respecto a lo que dice Daniela, eh, también esta persona, este astronauta que me contó todas esta, estas experiencias, me contó que él tiene aviones. Él tiene una casa en Estados Unidos donde tiene sus aviones, tiene seis aviones. Y me cuenta que como piloto de avión, y esto lo puede confirmar cualquier piloto de avión, cuando vuelan sobre la Tierra, eh, si la Tierra fuera redonda, tendrían que ir bajando con el avión para poder hacer la curvatura de la Tierra. Y él me dice que no, que cuando volas en un avión, volas en línea recta y que la Tierra nunca baja. Por lo tanto, eso. Desde abajo parece plana, pero desde arriba es convexa. Así que bueno, este es el misterio. Y bueno, otra cosa que me dijo es que él no sabe por qué lo ocultan a las personas. No, él directamente, como no tiene contacto con las partes altas de NASA, digamos la élite masón, él también la llama Masón, bueno, que no sabe por qué esto se le oculta a la gente desde siempre, porque desde siempre, desde el primer vuelo que quiso hacer NASA a la Luna, es que nunca pudieron salir. Entonces otra cosa que me contó es que a través de estos agujeros que Estados Unidos creó con bombas atómicas en el gel, es que China tiró un aparato. Y lo intentó meter, este aparato es como un robot, lo intentó meter por uno de los agujeros y tuvieron éxito. O sea, que esto es algo que NASA sabe bien, que China es la primer potencia que logra salir de este gel con un aparato. Este aparato salió y se posó en la luna. Justo esperó que pase la luna, se posó en la luna, y a través de estar en la luna pudo pasar los anillos de Van Halen sin que lo, la radiación de los anillos de Van Halen destruyeran, el aparato. Así que bueno, esto es todo lo que me contó, me dejó alucinado eh, directamente, o sea, me contó su verdad, y bueno, eso, que directamente es un misterio, y si te pones a buscar, nunca vas a encontrar una foto real de la Tierra, por lo tanto, todo esto encaja muy bien en que la Tierra no es redonda, y, sino que es convexa, y que después del Polo Sur hay muchas tierras más, y es muy probable que después del Polo Sur esté la Atlántida, estén los gigantes, y hayan razas que nosotros ni siquiera imaginamos. Así que bueno, eh, Marcos dice, Amenofis, con el tema del zapper, ¿por cuánto tiempo se usa? Eso ya lo respondimos. Sí, ¿Cómo puede ser que la carcasa del OVNI sea de madera y a esa velocidad? Bien, hay alguien que pregunta que cómo puede ser que la carcasa del OVNI sea de madera si a esa velocidad se rompe. Este niño todavía tiene que ver algunos videos más. Leo. Bueno, Leo, te voy a explicar algo. El OVNI no es una máquina como un avión. El OVNI no vuela. El OVNI hace un truco. Nosotros vivimos en un universo eléctrico donde hay un fluido electromagnético que llamamos éter que viaja a una velocidad X. Y como es electromagnético, son placas magnéticas separadas de radiaciones eléctricas. Son placa sobre placa sobre placa sobre placa sobre placa. Bueno, estas placas son finitas. En este momento nosotros las tenemos, nos están atravesando, y es eso a lo que nosotros llamamos la matrix, es que estamos sumergidos en este fluido electromagnético. Resulta que el ovni, al tener la carcasa electrificada, negativamente, porque vamos a usar electricidad negativa y no positiva, tiene media carcasa con un polo negativo y la otra media carcasa con el otro polo negativo. Cuando vos electrificás la carcasa del ovni, estas placas electromagnéticas se abren. Entonces, el ovni abre estas placas electromagnéticas, abre la matrix y se sale del espacio-tiempo. Entonces, el OVNI al salirse del espacio-tiempo, estas placas lo comprimen a medidas nanométricas, creando, en vez de un OVNI, una partícula. O sea, el OVNI pasa a ser una partícula cuando viaja. Es por eso que el OVNI puede atravesar este gel que la NASA con cohetes no puede atravesar. Si buscas en extractos, frase de Nikola Tesla, vas a encontrar una frase que dice El OVNI viaja por un canal más estrecho que la punta de una aguja. Y estas son palabras del creador del primer ovni que se hizo en el mundo, el ovni de Nikola Tesla. El ovni de Nikola Tesla consiste en una carcasa de madera revestida de chapas de aluminio con cuatro giroscopios y nada más, bueno, y un generador homopolar disco de Faraday para electrificar la, la carcasa, nada más que eso. Entonces, ¿qué pasa? El ovni al convertirse en una partícula se sale del espacio-tiempo. O sea, el tiempo ya no corre dentro del OVNI. Por lo tanto, el OVNI puede hacer zigzaguear y hacer cosas fantásticas a una velocidad inimaginable y vos estás adentro del OVNI y ni siquiera quedas pegado contra las paredes como uno pensaría que, que queda pegado contra las paredes. O sea, el OVNI viola la ley de la termodinámica, viola las leyes de la física. Entonces, cuando nosotros pensamos en un OVNI, tenemos que pensar en un conocimiento que nos ha, había sido ocultado pero que va más allá de la ciencia ficción que hoy por hoy conocemos de todas las películas de Hollywood. Exactamente, eso es lo mismo que explica por qué un ovni se hace invisible. Por ejemplo, nosotros miramos a través de este fluido electromagnético llamado aéter. Cuando un ovni abre este fluido electromagnético llamado aéter, y se esconde entre dos placas, nuestra visión viaja y va a viajar entre las placas. O sea, imagínate, viene por acá, nuestra visión sube y baja. Quiere decir que nosotros vemos que el OVNI desaparece. Es porque el OVNI al abrir las placas, nosotros ya no podemos mirar para dentro de las placas. O sea, tenemos que seguir la placa. Y si la placa se abrió porque el OVNI la abrió, nuestra visión también, va a abrir igual que la placa. Entonces no vamos a ver el OVNI. El OVNI se hace invisible. No solo se hace invisible, sino que es comprimido a medidas nanométricas y viaja como una partícula. Un OVNI puede llegar a Marte en 40 minutos, puede salir del sistema solar en una hora. Entonces nosotros podemos hacer viajes muy largos en muy poco tiempo. ¿Qué opinas de la música 432? ¿Qué opino de la música en 432 Hz? Bueno, resulta que cuando nosotros escuchamos música en 432 Hz, estamos escuchando música que resuena en 16 armónicos. Cuando nosotros escuchamos música en 440 Hz, estamos escuchando música que resuena en 8 armónicos. Quiere decir que en 432 Hz tenemos el doble, pero no solo eso, sino que tenemos 16. Y yo quiero que ahora le presten atención al número 16. Porque si nosotros ponemos el 16 y le ponemos una coma al medio, vamos a lograr el 1,6, que es 1,618. O sea que cuando nosotros escuchamos música en 432 Hz, estamos haciendo que la música resuene en FI, en Fibonacci. Que la música sea curativa. Esa es Esa la razón por la que... La FDA nos cambió la norma a 440 para que la música no sea curativa y todo lo contrario, no se enferme. ¿Qué más? Bueno, con respecto al monopolo magnético del muro de Bloch y cómo abrirlo con el Runkorf, es bastante sencillo. El Runkorf emite energía negativa en sus dos extremos. Un transformador de alto voltaje emite energía positiva y negativa, o sea, fase neutro. Nosotros, el fluido electromagnético que es placa sobre placa sobre placa, cuando nosotros lo perturbamos con una chispa positiva, hacemos que la negativa va a doblar la placa, pero la positiva va a absorber. Entonces vamos a estar haciendo oscilar las placas. Pero cuando nosotros perturbamos las dos placas con una chispa negativa, vamos a hacer que las placas se peguen, o sea, se compacten, y luego se abran. Ahí ya se abre la bésica de Pisces. Luego en la próxima chispa se vuelven a apretar más, y la bésica se abre más. Se vuelven a apretar más, se abre más. Es así como podemos abrir estas placas, que son el dominio magnético del muro de Bloch, y poder ingresar adentro. Cuando nosotros ingresamos adentro del dominio magnético del muro de Bloch entramos en un dominio donde está la antimateria y la energía oscura y ese dominio se controla con la mente es por eso que el OVNI adentro no lleva volantes ni nada simplemente se controla con la mente si 10 personas están adentro del OVNI las 10 personas pasan a pensar de la misma manera es por lo tanto también que por eso una persona no va a querer doblar para allá y la otra persona va a querer doblar para allá todos ven lo mismo todos piensan lo mismo. Los 10 cerebros se hacen uno con el cerebro de la máquina, con el cerebro de la éter, con el cerebro de la materia oscura y la energía oscura. Ese es el secreto de los ovnis. Bueno, eh, más que nada, este directo era para avisarte que mañana ya vamos a estar viajando a Guanajuato y empieza el proyecto para armar el ovni y documentarlo paso a paso. Así que eso, yo quiero que... Si conoces a alguna persona que pueda colaborar con este proyecto, que le avises, que le muestres el número de nuestra tarjeta, eh, todo va a ser blanqueado, todo va a estar en vivo y en directo blanqueado, cada persona que aporte, por más que nos digan, no digas que aportamos, yo voy a tener que decir, fulano de tal aportó tanto, porque realmente eh, nosotros estamos en, haciendo una obra, una obra para la humanidad. Así que bueno, esto va a ser todo blanqueado en vivo e indirecto. Vamos a armar las máquinas que nunca se han armado y lo vamos a documentar paso a paso para que todos, todos, todos, hasta el que no sabe nada de electricidad ni electrónica, pueda poner manos a la obra y entre todos podamos destruir este maldito sistema cerdo -sionista, putrefacto, capitalista, judío, masónico, iluminati. Así que esa es la única razón de que hoy estamos pidiendo el aporte de la comunidad. Dejen de pensar en donarle un centavo al Greenpeace, porque Greenpeace no va a solucionar el caos que hay en el mundo. En este momento, yo de corazón te pido que puedas, eh, si sos pobre, decirle a alguna persona que vos pienses que tiene un dinero para aportar, que le avises que nosotros estamos haciendo este proyecto con fines humanitarios. Y bueno... Y que también una vez que estemos en Guanajuato, me voy a poner a armar un kit para poder hacerte llegar un kit con un Zapper, un pulsador magnético, plata coloidal, Hormuz, una máquina de radiónica, nanotecnología, penqueche y otras cosas que vamos a ir sumándole a la cajita para que vos, de una, puedas tenerlo todo. Así que bueno, y también materiales para Runcor vamos a estar cerca de Estados Unidos, vamos a poder comprar materiales de primera calidad. Así que bueno, eh, no pensábamos salir hoy en vivo, pero bueno, sucedió. Estamos a un día de viajar, así que bueno, mañana no va a haber directo, y yo supongo que pasado tampoco hasta que más o menos nos asentemos ahí en Guanajuato, y vamos a empezar de nuevo con los videos. Así que bueno, querida amiga, querido amigo, te agradezco mucho tu tiempo, que estés con nosotros, Vamos a ver qué pasó con el hormuz. A ver en qué quedó todo esto del hormuz. ¿Cómo van estos vasitos? A ver, a ver. A ver, a ver. Bueno, el de la orina, como vemos, ya bajó bastante. Ahí tenemos la orina y acá tenemos el hormuz. Entonces vamos a esperar hasta mañana que baje un poquito más. Vamos a tirar el líquido. Vamos a llenar de agua, vamos a esperar que vuelva a bajar, vamos a tirar el líquido nuevamente, vamos a llenar de agua y eso lo vamos a, tres veces lo vamos a hacer, para quitarle el gusto a, harina, a orina. Perdón. Y ahí nos va a quedar un hormuz de orina neutro listo para tomar, pero como verán, el hormuz de agua de mar va muy lentamente bajando, aunque ya se le ve un bordecito. A ver, vamos a poner la cámara un poco más así. Así pueden ver el bordecito. Ahí va. ¿Mm? Ya está bajando suavecito, pero está bajando, ¿eh? Ahí va. No hemos roto la estructura, por lo tanto, tenemos la flor de la vida en 3D dibujada en este Hormuz. Así que bueno, queridas, queridos, acá tenemos la nueva tecnología... Con esta tecnología vamos a poder decirle chau a la farmacia y a los hospitales que aniquilan gente todos los días. Así que bueno. Nos despedimos. Más, ¿contesto más preguntas? A ver, ¿qué otras preguntas? Que me hacen preguntas muy locas, a ver. Cristian, si los nazis manejaron esta tecnología hace tanto tiempo y según lo que te contó la persona de la NASA, ellos podrían estar allá arriba. Entonces, ¿contra qué nos estamos enfrentando realmente? Te pregunto, porque están los reptilianos al contra. Bueno, Nicolás pregunta, ¿a qué nos estamos enfrentando si hacemos un OVNI? <ríe> Con respecto a los nazis, los nazis pueden estar del otro lado de la montaña, del sur, o pueden estar en otro planeta, porque imagínate, vos haces un OVNI, te vas a la mierda. Así como se han ido muchos científicos que los han hecho pasar por muertos, a cajón cerrado los velan diciendo que han muerto, pero en realidad no han muerto. Han descubierto la, energía, la tecnología de la antigravedad y se han ido. En este momento no tenemos una guerra contra los nazis. Los nazis se cansaron y dijeron, nos vamos a la mierda, ya que... ¿Viste? O sea, por ejemplo, eh, si yo te digo Hitler, vos vas a decir, sí, un genocida. ¿Viste? Un genocida. Entonces Hitler si estaba luchando por un mundo mejor porque veía que los judíos tenían algo que podía hacernos mal, porque los judíos se mezclaban entre hermano y hermana y producían un ADN que estaba como fuera de fase y con eso produjeron un virus que nos iba a contagiar a nosotros, pero no a los judíos. Viste que los judíos no se enferman de cáncer, no se enferman de sida, a los judíos no les pasa nada. Pero sin embargo nosotros no estamos muriendo con unas enfermedades fatales. Entonces lo más probable es que los nazis hayan dicho váyanse a la mierda, me retiro. Y se han ido a la mierda, se han ido a colonizar otro mundo. Y es por eso también que yo calculo que desaparecen por año dos millones de personas que nadie sabe dónde van a parar. Es muy probable que los rapten los nazis y estén haciendo la suya en otro planeta. Por otro lado, la verdadera guerra nosotros la tenemos con los alienígenas, que son nanométricos, ¿viste?, entonces, bueno, una vez que nosotros tengamos la energía fría y los ovnis, vamos a poder andar por el espacio, y lo que yo creo es que el ovni, al hacerse una partícula, no, no pueden derribarse entre ovni y ovni. Están a una velocidad imposible, viajando en canales más estrechos que la punta de una aguja, por lo tanto, no puede haber una guerra de la galaxia ahí arriba. Si no, ya las estaríamos viendo. Pero bueno, el tema es elegir o te quedas acá abajo trabajando en la verdulería y tomando las pastillitas que te da la salita, el hospital, y votando a tu gobernador preferido y a tu presidente preferido, o armás una nave con nosotros y salimos arriba con el rayo de la muerte y la guerra a las galaxias. O sea, qué sé yo, eh, estamos en un momento donde podemos elegir, si vos te quieres quedar acá en la Tierra, quédate acá en la Tierra y acá no va a pasar nada. Y allá arriba, bueno, vamos a salir y vamos a ver qué hay. Y si son malos, vamos a salir con rayos de la muerte. O sea, estamos manejando la tecnología de la energía fría. Y, la, y parte de la tecnología de la energía fría son los rayos de partículas. Estamos manejando las partículas de éter Así que nos vamos a empoderar. Se va a terminar todo esto, obviamente. Se va a terminar el capitalismo y toda la injusticia se van a terminar las enfermedades, se va a terminar el hambre, se va a terminar el control del clima, se va a terminar el control de la mente, se va a terminar el control de todo, se va a terminar la sociedad psicópata absolutista que ultraderecha y ultramierda que impone sus normas sobre las personas emocionales que realmente nunca pensaron que podía llegar a haber una tecnología que pudiera empoderarnos en el alma, en el espíritu, en el cuerpo y en la mente. Así que bueno, eso, cada cual elegirá. ¿Te querés quedar a cultivar tus plantitas? Quédate y echales hormuz, así se hacen gigantes. Pero ahora, ¿te querés subir una nave y salir a dispararle a quien sea allá arriba? Vamos, acompáñame. ¿Viste? O sea, es una cuestión de elección. Marcos dice, Amenofis, recién dijiste que podíamos ir en 40 minutos a Marte con el OVNI. ¿Pero cómo sería Marte? ¿Cóncavo o esférico, como lo vemos en telescopio que existe en el espacio como tal? Bueno, el tema es, la Tierra es convexa. ¿Pero qué mierda nos importaba si la Tierra tenía forma de poronga, de teta o de lo que sea? No nos importa. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Vos vas caminando, te levantaste a la mañana, salís medio dormido y te das en el dedo meñique del pie contra el mueble. Y la Tierra tenía forma triangular. Cambió en algo? No, el dedo te duele como la concha de tu madre. Ahora tenía forma de botella. ¿Te duele el dedo igual? O sea, la forma de la Tierra no tiene, o sea, es algo, lo único que yo pienso con la forma de la Tierra es ¿por qué no nos por qué nos ocultaban la forma de la Tierra? Visto, o sea, ¿qué hay detrás de eso? Que yo no lo sé, ni siquiera lo sabe el astronauta del NASA, ¿visto? O sea, pero redonda no es, esto que te quede claro. Y no cambia nada, ¿viste? Y Marte y si es plano, ¿qué mierda nos importa? O sea, no nos cambia la vida que Marte sea plano, con forma de banana o con forma de lo que sea. Así que son preguntas como que no tienen ni siquiera sentido. En este momento nos tenemos que hacer las preguntas más objetivas, que es ¿cómo hago un Runcor? ¿Cómo rompo el volumen en dos? ¿Cómo filtro la eléctrica de la fría? ¿Cómo obtengo energía fría para poder disruptir un biplano de Aéter, meterme en el dominio magnético del muro de Bloch con mi nave e ir a ver qué forma tenía la Tierra, qué forma tiene Marte, andan los nazis acá arriba, bueno, todas esas son preguntas que se nos van a contestar cuando subamos con nuestro ovni. ¿Cómo compré un generador de Lester dice, hola, ¿cómo compré un generador de Runcor? Bueno, acá en mi Facebook y en el YouTube, eh, yo estoy dando las direcciones. Eh, ¿En qué...? Acá, mira, justamente. Eh, acá en mi cuenta de Google, que la voy a postear, eh, vamos a hacer así. Voy a postear la cuenta de Google en este chat y ustedes se meten en la cuenta de Google y van a ver todas las cosas que hay. En el último posteo van a ver que puse las direcciones, hay tres direcciones para comprar generadores de Runcorf nuevos. Que los venden nuevos, ¿eh? A la una, a las dos y a las tres. Ahí va. ¡Plim! ¡Ah! No, no, no. Casi finalizo el video. Perdón. Eh, había que apretar ENTER. Ahí está. Ahí lo posteé. Pablo dice: Hola, soy de la barriga Buenos Aires. Te pregunto, ¿dónde puedo conseguir el plano de la buena tela? Ah, eso ya lo leímos. Julio dice. Pasaron igualmente que la Tierra está vibrando a 4.32. Entonces, ¿hacia dónde vamos? También se dice que los volcanes están siendo activados por la elite para mantenernos en vibración de miedo y no sincronizarnos, ¿será cierto? Eh, ¿Pasaron igualmente que la Tierra está vibrando en 432? Ah, bien. La Tierra, muy probablemente, esté vibrando en 432. Pero, debido a las líneas eléctricas, le han cambiado la sincronía de la, digamos, de la corteza de los que estamos acá. Eh, la frecuencia de es de 10 Hz, pero la frecuencia de la línea eléctrica es de 60. Los científicos eh, miden con sus aparatos eh, 50 Hz. En todas las ciudades del mundo hay 50 Hz, no saben por qué mierda. Es más, yo tengo un tester que tiene para medir Hz. Y yo pongo el tester en una ventana y luego en no sé dónde, y me mide 50 Hz. Bueno, lo que yo pensé es que si las líneas eléctricas son de 60 Hz y la frecuencia de la Tierra es de 10 Hz negativa, 60 Hz positivo menos 10 Hz negativo son 50 Hz. O sea, las líneas eléctricas positivas nos están enfermando, están provocando un ruido en todo el mundo y nos están desfasando el ADN. Y es por eso que en estos tiempos han aparecido tantas enfermedades como el cáncer y otras. Es producto de lo que decía Tesla. Tesla decía, no, no usen corriente positiva, usen la negativa. Si usan positiva se van a enfermar todos. Esto es un mal a largo plazo. Y Morgan le decía cállate estúpido, yo le voy a poner un contador de electricidad a cada uno y todos me van a pagar la electricidad porque soy un hijo de remil puta y todos ustedes son unos ignorantes de mierda, hijos de remil puta. Y así fue. Y ahora estamos pagando las consecuencias de tener electricidad. Con esta tecnología lograremos obtener nuestra inmortalidad. Bueno, Agustín pregunta si con esta tecnología vamos a obtener la inmortalidad. Y es así. Nosotros a través del Hormuz vamos a formar campos magnéticos, que va a hacer que podamos abrir el muro de Bloch con nuestra mente, con nuestro cuerpo, con nuestra alma y con nuestro espíritu. El empoderamiento del cuerpo nos va a conllevar a poder ser nosotros el OVNI, pero primero tenemos que conocer de qué se trata esta tecnología, o mejor dicho, agarrarnos de todas partes. Nos tenemos que agarrar del Zapper, del Hormuz, del Runcorf, de la energía fría y del ovni, y del rayo de la muerte. Y de los anillos de la inmortalidad, que también mostré en un video, donde se ponen en los dedos meñiques, dos imanes, en modo atracción, y con eso también vamos a obtener la inmortalidad. Por eso ahora hay que agarrarse de todos los que nos venían ocultando. El de la Dime del tercer electrodo, así me voy con Nicolás Tesla, dice Eduard. <risa> Agustín, ¿Tiene lo no tiene pero ese Runcorp que compraremos no tiene núcleo de Tantalio y Rutelium. Bueno, el tema es, aunque compremos un generador de Runcorp y tenga esta desmagnetización más lenta que la magnetización, es lo que usaba Nicolás Tesla para abrir el muro de Bloch. O sea, lo vamos a poder hacer igual. Y así el Runcorp sea chiquitito, eh, lo vamos a poder hacer igual. Yo ahora les voy a poner el link. De una historia que es del doctor Kowski con K. Kowski. Ahí está. Quiero que vean estas imágenes porque el doctor Kowski eh, hacía un experimento de antigravedad y, si ven en la imagen, tiene un mini de Runcorf. Ahí lo voy a pegar en el chat a la una, a las dos y a las tres. Bueno, si ven esta imagen van a ver a un tipo que tiene una palanca en la mano que la está moviendo. Con esa palanca le da más voltaje o menos voltaje al generador de Runcorf. Hay un generador de Runcorf así de chiquitito y con este generador de Runcorf, él con dos postes que tienen rombos de cobre, hace levitar un bloque de cuarzo, que en realidad es un bloquecito, pero con la energía radiante se inflaciona a 20 veces su tamaño. Le puso un, un aro y le hizo colgar una pesa y, y la cosa levita con la pesa incluida. O sea, ya con un runcor chiquitito vamos a ver fenómenos increíbles. Eh, Julio pregunta dónde se dona. Bueno, mira Julio, nosotros ahora hicimos eh, esta tarjeta para poder recibir las donaciones. Es una tarjeta Broxel, que es de Mastercard, entonces con esto podés trabajar con cuentas de banco y todo eso. El número es 5346, 2951, 7939 y 2989. Ese es el número de la tarjeta y bueno, todas las donaciones, como te dije, van a salir en vivo y en directo. Vamos a tapar el nombre, pero van a salir los números para que todo el mundo pueda saber qué cantidades de dinero están entrando a la Fundación Amenofis, y qué tan rápido va el proyecto. Así que bueno, te agradezco del alma que hayas preguntado, y bueno, yo creo que podemos dar por concluida esta transmisión, eh, me quiero ir a tomar un cafecito, me quiero ir a tomar una plata coloidal, y fumar un puchito, y darle unos besitos a Daniela, y tocarle la pancita, ¿verdad Daniela? A ver si ya tuvimos el bebé, preguntan Vamos a mostrar el bebé, así todos lo pueden ver. Que hoy le hoy le creció la panza, misteriosamente, hoy la panza le creció. Miren lo que es esta panza, a ver, ponenla de costado. Ahí, miren cómo está, una panza hermosa. Bueno, a este niñito no lo vamos a vacunar, a o a estos niñitos, no sabemos cuántos hay. <ríe> Se mueven para todos lados, ya están pegando tirones, hacen de todo. No los vamos a vacunar, no les vamos a hacer documento, porque no va a ser del Estado este bebé, va a ser de todo el planeta. Y lo vamos a criar entre todos, ya dije. A mí este pibe no me va a volver loco, tampoco le va a volver loca a Daniela y después me vuelve loco a mí. Así que lo vamos a ir pasando en la comunidad para que todos lo vayan criando y que todos le enseñen alguna pelotudez. Y bueno, eso, que se haga del mundo y no sea de, de dos psicópatas que... el se vuelva otro psicópata más, así que bueno, se va a llamar como él quiera llamarse, él nos va a decir el nombre, lo vamos a buscar y bueno, ahí vamos a saber cuál es su nombre, pero tenemos que esperar que su, su alma encarne de a poco y cuando ya esté más grande, ahí él ya va a poder hacer un contacto psíquico con nosotros más potente y nos va a dictar su nombre, capaz que se llame Merlín, capaz que se llame Tutankamón, no sabemos realmente cuál será su nombre. <ríe> Pero bueno, que va a ser un maestro para el mundo, va a ser un maestro. No sabemos si es nena, nene, o si hay un nene y una nena, no sabemos nada. Tampoco le vamos a hacer un ultrasonido, porque eso también lo puede dañar, de autis, puede salir autistas así que bueno, todo lo que sea de un hospital no lo vamos a hacer, y Daniela lo va a parir en una frazadita parada, así como... Con esos videos de, de las brasileras que hacen así, se lo sacan así parada, bueno, una cosa así. O capaz que lo hagamos adentro de una pileta de agua cálida con, con algunos delfines. ¿Viste esas cosas lindas que hay para que nazca un bebé de manera agradable, recibirlo de manera agradable? Y bueno, y tampoco le vamos a hablar, no lo vamos a enloquecer, simplemente en el silencio, él nos va a transmitir su sabiduría, vamos a hacer que él no se olvide de lo que trae de vidas pasadas y bueno, podamos tener un maestro entre nosotros o una maestra. Así que bueno, chicos y chicas, muchas gracias. Eh, damos por concluida esta transmisión. Así que bueno, váyanse a hacer algo productivo, no sé, lo que quieran. Y nosotros vamos a hacer cosas que no puedo decir en vivo porque están prohibidas. Así que bueno, les mando un beso. Muchas gracias. Nos vemos hasta el próximo directo. <risa> gracias.